Hola en este vídeo vamos a ver los contadores en cascada y con ello vamos a hacer un cronómetro. Este es nuestro objetivo, entender cómo se hace un cronómetro digital e incluso saberlo diseñar. Esto es un hito importante en el aprendizaje de la electrónica digital y una vez que hayas entendido el funcionamiento y sepas cómo diseñar un cronómetro digital te puedes sentir bastante satisfecho del nivel adquirido. Sin embargo al principio entender el funcionamiento y las conexiones de los contadores para diseñar un cronómetro puede tener cierta dificultad, así que te animo a parar el vídeo y volver atrás cuando no entiendas algo y también a ver los vídeos anteriores que explican los conceptos más básicos. También te animo a practicar realizando problemas y utilizar el simulador digital. En este vídeo he intentado explicar paso a paso el proceso e incluir los fallos que puedes cometer a la hora de diseñar un cronómetro, pero al ser un tema de cierta complejidad es posible que tengas que poner bastante de tu parte. Para entender un cronómetro digital necesitamos comprender las etapas previas, como por ejemplo el bistable T. Tienes que saber cómo funciona y cómo hacer un cronograma. Tienes un tutorial para ello. Necesitas también saber cómo funciona el contador hexadecimal. También tienes un tutorial para ello y prácticas. Y también necesitas saber cómo funciona el contador decimal o contador BCD. En el anterior tutorial vimos dos posibles tipos. Hay bastantes posibles diseños más, uno utilizando vía T con inicialización síncrona y otro, en una forma más compacta, utilizando vía T con habilitación. Es importante que entiendas cómo hacer estos contadores decimales porque el cronómetro se va a basar en estos contadores. Nosotros tenemos un contador BCD, esto lo vimos en el último tutorial y si tenemos una señal de reloj de un hercio, por ejemplo, una señal bastante lenta, pero por simplificar, Podríamos dibujar el cronograma y tenemos aquí la señal de reloj. Vamos a suponer que nuestros vías estables son activos por flanco de subida. Esta señal tiene un segundo de periodo, como hemos dicho. Vamos a suponer esta señal de habilitación. Vamos a resetear el contador y nuestra cuenta parte de cero. Y si mostramos nuestra cuenta por un display de 7 segmentos, se va mostrando la evolución de la cuenta. Aquí como el contador está inhabilitado, la cuenta se para y luego se reanuda hasta llegar a 9, cuando llega a 9 pasa a 0. Ahora nosotros nos gustaría que además de las unidades de segundo poder mostrar las decenas de segundo. Este va a ser nuestro objetivo de hoy. Como ya tenemos un contador BCD, podemos pensar que las decenas se ponen con otro contador BCD. Vamos a poner otro contador BCD, que sea el de las decenas, que se active la cuenta al pasar las unidades de 9 a 0. Fíjate que aquí que las unidades están en 9 aquí y aquí están a la derecha y las decenas están aquí a la derecha y aquí están a la izquierda. Por eso he puesto digamos, el display aquí arriba para saber que este 9 no es como lo vemos, no es un 90, es un 0.9. Vamos a poner esta habilitación de las unidades, vamos a llamarla en U, enable de las unidades. Y como esta habilitación está activa, en el siguiente flanco reloj las unidades pasan a 0 ya que es un contador BCD. Ahora pondremos un comparador. Este comparador hará que cuando las unidades de segundo valgan 9, habilite la cuenta del contador de decenas para que pasen de 0 a 1. Vamos a incluir la habilitación de las decenas, y cuando la cuenta no vale 9, va a estar a 0. Como la habilitación de las unidades está a 1 y la cuenta vale 9, en el siguiente ciclo de reloj las unidades valdrán 0. Como la cuenta de las unidades vale 9, el comparador se da cuenta de que es así, pondrá un 1 a la salida, este 1 habilitará las cuentas de las decenas para que pasen de 0 a 1. Por lo tanto, de 9 habremos pasado a la cuenta 10. Ya cuando las unidades están a 0, la habilitación de las decenas pasa a 0. Esto funciona bien así, pero quizás ya te puedes imaginar habiendo visto los tutoriales anteriores, que esto no funciona si la habilitación de las unidades la ponemos a 0. ¿Qué pasa aquí? Pues que las unidades se mantienen quietas, se mantienen a 9. Sin embargo, este 9 es detectado en el comparador y pone un 1 en la habilitación de las decenas. Este 1 en la habilitación de las decenas hará que las decenas incrementen, pero las unidades estaban quietas. Y esto está mal. Hemos pasado de 9 a 19. Esto es un error. Y este error se mantiene mientras la habilitación de las unidades esté inactiva. En este siguiente ciclo reloj tenemos otro 9 en las unidades, pero está desactivado el contador de las unidades. Esto hace que el comparador lo siga detectando, este 9. En el siguiente ciclo reloj, como está deshabilitada las unidades, se quedan a 9. Pero... La habilitación de las decenas está activa y hace que se incrementen otra vez. Y pasamos de 19 a 29. Otro error. En este ciclo de reloj, este 9 sigue manteniendo la habilitación de las decenas a 1. Y en el siguiente ciclo de reloj, ya está habilitado el contador de unidades, pasa de 9 a 0. La habilitación de las decenas sigue activa y hace que incrementen las decenas. Y por lo tanto pasamos de 29 a 30. Aquí el error ha sido mantener esta habilitación cuando las unidades valían 9, pero no estaba habilitado el contador de las unidades. Lo que tenemos que hacer es deshabilitar el contador de las decenas cuando el contador de las unidades esté deshabilitado, para evitar este incremento de la cuenta de las decenas cuando no tenía que haber sido. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya te puedo imaginar, incluyendo la puerta AND de la habilitación, que ya la pusimos en el contador hexadecimal y el contador decimal. Con esta puerta AND se mantiene deshabilitado el contador de las decenas, a pesar de que las unidades están a 9, pero porque la habilitación de las unidades está inactiva. Con esto ya funciona bien y vemos cómo la cuenta de las decenas no se incrementa cuando el contador de las unidades está deshabilitado. Si nos fijamos en el esquema del contador es este, es el contador BCD, un comparador, una puerta AND y otro contador BCD. Del tutorial anterior, nos podemos acordar que el contador BCD se podía haber hecho así. Vamos a recordar cómo era rápidamente. Imaginamos que estamos en 9, 1001. La cuenta vale 9. El comparador detecta que hay un 9 en la cuenta y pone un 1 a la salida. Este 1 junto con la habilitación se pone en una puerta AND y hace inicializar todos los biestables estables a 0. Esta señal de inicialización es la que vamos a necesitar para nuestro contador de décimas. Esta se llama acarreo de salida en cascada, RCO, o también se llama CO o TCO, que corresponde con la habilitación de la salida del contador o el fin de cuenta. Si nos fijamos, esta puerta AND y este comparador son estos de aquí. Por lo tanto, podemos integrar la salida RCO en nuestro contador BCD, con esto nos ahorramos tener que añadir el comparador y la puerta AND por fuera de nuestro contador. Por lo tanto, lo que nos quedaría sería un bloque así, que tiene su habilitación, su reloj, su receta síncrono y la cuenta. Y ahora hemos añadido el acarreo de salida en cascada, el RCO. Esto sería para un contador decimal, también llamado BCD o módulo 10, porque cuenta de 0 a 9, 10 números de 0 a 9, y que el RCO vale 1, cuando la cuenta llega a 9 y la habilitación está a 1. Esto también se puede hacer para el contador hexadecimal, si quisiésemos hacer contadores hexadecimales en cascada, y estos contadores también se llaman binarios de 4 bits o módulo 16, y también tienen su agarreo de salida, que en este caso vale 1 cuando la cuenta vale 15, y la habilitación vale 1. Se tienen que cumplir estas dos condiciones. Así que hemos ampliado un poquito los bloques de contadores BCD y hexadecimal incluyendo la señal RCO para poder conectar contadores en cascada. Bien, así que nuestro diseño sería este. Hemos evitado el comparador y la puerta AND y aquí simplemente el RCO va conectado a la habilitación de las decenas. Con esto va a funcionar bien y va a pasar lo mismo que antes, que cuando las unidades están deshabilitadas la cuenta de las decenas se mantiene parada. Con esto ya sabemos poner dos contadores en cascada. Si nos fijamos, si vamos a contar segundos, estas decenas de segundos en realidad no son BCD, no llegan a 9. Estas decenas de segundos van a llegar a 5, porque el máximo número de segundos que tenemos son 59, de 0 a 59. Entonces tendremos que hacer una pequeña modificación en este contador BCD. Una alternativa, tomando el contador BCD que ya hicimos, es que este comparador, en vez de comparar con 9, poner un comparador genérico que compare con una señal de entrada. Haciéndolo así, podremos hacer el fin de cuenta que queramos. Sin embargo, yo no he visto contadores típicos comerciales que se vendan así. Es un diseño que puedes hacer tú mismo, que puedes hacer en el simulador. Podrías hacer tú con tus estables T, tus puertas y comparadores. Este comparador tiene la ventaja también que el RCO depende del fin de cuenta, o sea, se activa y no tienes que generarlo aparte para otro fin de cuenta. Este contador permitiría hacer cualquier cuenta desde 1 hasta 15. Por lo tanto, este sería nuestro contador, que tendría una entrada que determinaría el valor del fin de cuenta. Normalmente los contadores típicos comerciales de circuitos integrados lo que suelen tener es una carga síncrona. En vez de definir el final de la cuenta como vimos en el caso anterior, en este caso lo que se hace es que hay una orden de cargar, load, y el dato de la carga. Cuando la orden de cargar está activa, se carga el dato que pongamos aquí. ¿Cómo funciona esto? Podríamos utilizar biestable T con carga. Cuando se da la orden de cargar, el dato que tengamos se carga en los biestables. Aquí tenemos 4 bits, cada uno de ellos podrá ser diferente y se carga. Si queremos inicializar... Simplemente ponemos en el dato cuatro ceros, pero no siempre queremos inicializar. Una opción, por ejemplo, es que si estamos contando horas, las horas van de 1 a 12, pues cargaríamos el 1 en vez del 0. En el formato de 24 horas no, porque va de 0 a 23, pero en el formato de 12 horas las horas van de 1 hasta 12. Entonces cargaríamos un 1. O también podría ser, por ejemplo, si tenemos un reloj para ponerlo en hora. ¿Cómo podemos hacer un bestable T con carga? Para esto te recuerdo el tutorial de la conversión entre biestables. Este tutorial es bastante importante como hemos visto porque nos permite crear cualquier biestable que queramos. Para no alargar este vídeo voy a suponer que sabes hacer el biestable T con carga de datos. Te animo a que pares el vídeo, hagas el bestable T por tu cuenta y que compruebes el resultado ya que he hecho un vídeo aparte que explica cómo se hace este bestable T con carga síncrona. El enlace a este vídeo lo tienes en las notas de este tutorial. Pues bien, una vez que ya tenemos diseñado el biestablete con carga síncrona, ya podemos diseñar el contador con carga síncrona. Este de aquí es un contador hexadecimal con carga síncrona. Si lo hiciésemos BCD, pues sería similar, pero en vez de hexadecimal, haríamos el contador BCD. Con el mismo esquema del BCD, pero con un biestablete en el que además tenga la carga síncrona y el dato. Por tanto, este sería el bloque con las entradas y salidas del contador con carga síncrona. Hay contadores comerciales, por ejemplo el 74160 y el 74161, uno es BCD y otro es hexadecimal, con reset asíncrono, en el que tenemos la carga, el gato para cargar, la habilitación, la cuenta y el RCO. Hay también contadores con reset síncrono, el 162 y el 163, BCD y hexadecimal. El esquemático de este contador es el siguiente, tenemos el reset y el reloj, el reset puede ser síncrono o asíncrono según el modelo. Vemos que el reset es a nivel bajo, por lo tanto un cero es lo que hace resetear. Luego tenemos la cuenta, tenemos dos habilitaciones, las dos son necesarias que estén activas para contar y el RCO se conecta con el Enable T. Este Enable T es el que tenemos que utilizar para hacer los contadores en cascada. El otro simplemente lo podemos dejar a uno. Pero el que se utiliza para conectar un contador con otro es este de aquí. Luego tenemos el acarreo salida, el RCO, conectado con el Enable T. Y luego tenemos la orden de cargar a nivel bajo y el dato a cargar. Este ya sería el esquema de estos contadores comerciales. Aparte tenemos la alimentación y la tierra. Aquí hemos visto que el 162 y el 163 son contadores con carga de datos e inicialización síncrona. Esto nos incluye un Estable un poco más complicado todavía, porque tenemos las dos habilitaciones, que en verdad ponemos una, la señal T, y estas dos se unen con una puerta AND. Tenemos el dato a cargar, el D. Tenemos la orden de cargar, la L, load. Tenemos el reset síncrono, en este caso es síncrono, entonces tenemos inicialización. Y por último, la cuenta y el acarreo de salida. ¿Cómo hacemos este biestable? De nuevo, te animo a que lo intentes hacer, o al menos que lo pienses un poco. Y en el mismo vídeo de apoyo que el anterior, he incluido información de cómo hacerlo por si tienes dudas. Una vez que tenemos este nuevo biestable T con carga e inicialización síncrona, ya podemos diseñar nuestros contadores con carga e inicialización síncrona. Y ya sabemos cómo funcionan por dentro estos contadores comerciales. Toda esta explicación del funcionamiento interno de los contadores nos ha venido porque necesitábamos adaptar la cuenta de las decenas de segundos. Como en un minuto solo hay 60 segundos y no 100, la cuenta de las decenas de segundos tiene que terminar en 5, ya que los segundos van de 0 a 59. Para ello podemos utilizar el contador de fin de cuenta variable que hemos visto. Y con él el diseño sería bastante directo, basta con poner el fin de cuenta de las decenas de segundo a 5. Pero si utilizamos contadores comerciales que no tienen fin de cuenta variable, sino que tienen carga o inicialización síncrona, el diseño requiere ciertas modificaciones. Vamos por tanto a seguir con el problema añadiendo la cuenta de minutos. Lógicamente vamos a tener otro contador BCD, que sea el de minutos. Vamos a añadir los minutos también. Otra vez recuerdo que este de aquí, al ser los minutos, es el que está aquí más a la izquierda. Aquí nos fijamos en una cosa. El contador de las decenas de segundo terminan en 5. Por lo tanto, no podemos utilizar el RCO. Solamente podríamos si utilizásemos el contador que vimos de fin de cuenta variable. Ese sí que puedes utilizar el RCO porque está conectado al fin de cuenta variable. Pero en los contadores comerciales, no. En los contadores que utilizan carga, el load, no puedes utilizar el RCO si la cuenta termina en 5. Vamos a hacer con detalle el circuito. Entonces aquí tenemos que comparar la salida a 5. Y cuando la cuenta valga 5, la conectamos al enable de minutos, enable m. Esto ya te puedes imaginar que está mal, pero vamos a hacerlo y luego lo arreglamos. Vamos a poner el cronograma en el que añadimos las decenas, la habilitación de los minutos y la cuenta de los minutos. Vamos a suponer, para simplificar el cronograma, que la habilitación de las unidades siempre está a 1. La tenemos siempre a 1. Cuando la cuenta de las unidades vale 9, se habilita el contador de las decenas, el Enable vale 1, y esto va por el RCO. El Enable de las decenas vale 1, que va a afectar en el siguiente flanco de subida. Llega al flanco de subida, como el Enable de las unidades vale 1 y la cuenta vale 9, la cuenta de unidades pasa a 0. Como el Enable de las decenas vale 1, aumentan la cuenta de las decenas, y pasan de 4 a 5. Y como el Enable de los minutos vale 0, los minutos se mantienen a cero, y por lo tanto pasamos de 49 a 50. El enable de las decenas, como las unidades valen cero, tendrá su RCO a 0. por lo tanto valen 0. Como las decenas valen 5, y el comparador lo hemos conectado a la cuenta de las decenas, el enable de los minutos valdrá 1, por lo tanto tendremos un 1 aquí. En el siguiente ciclo de reloj, la cuenta de las unidades incrementa, pasa de 0 a 1, la cuenta de las decenas se mantiene a 5 porque la habilitación de las decenas está a 0 y la cuenta de los minutos se incrementa. Aquí vemos que hay un error, porque vamos por 50 y en vez de pasar a 51 hemos pasado a un minuto 51. Y claro, aquí te puedes imaginar que para aumentar minutos las unidades de segundo tienen que ser 9. No basta con que la cuenta de decenas valga 5, tienen que ser que la cuenta de las decenas valga 5 y que la cuenta de las unidades valga 9. Así que esto está mal. Y aquí también vemos que cuando la cuenta vale 51, también tenemos las decenas a 1 y el comparador pone un 1 y habilita otra vez la cuenta de los minutos. Así que se va a repetir todo esto de manera errónea durante los 10 segundos que la cuenta de las decenas vale 5. Y esto es un error. ¿Cómo solucionamos esto? Pues ya te puedes imaginar con la puerta AND, que une la habilitación de las decenas con el fin de cuenta. Si lo hacemos así, cuando las unidades valen 9, se habilita el RCO, se habilita el enable de las decenas. Este 1 hará incrementar las decenas en el siguiente ciclo de reloj. En el siguiente ciclo de reloj, las unidades pasan a 0, las decenas pasan a 5 y los minutos se mantienen en 0. Se deshabilita el enable de las decenas, y ahora que la cuenta de las decenas vale 5, el comparador detecta el 5, pero como el enable de las decenas no está a 1, tenemos un 0 en la habilitación de los minutos. Esto hace que en el siguiente ciclo de reloj las unidades de segundo pasen a 1, las decenas se mantengan en 5 y los minutos se mantienen en 0. Ahora sí está bien, hemos pasado de 50 a 51. La habilitación de las decenas se mantiene a 0, la habilitación de los minutos se mantiene a cero a pesar de que la cuenta de las decenas vale 5, porque la habilitación de las decenas vale 0. Por lo tanto, los minutos no están habilitados. Y en el siguiente ciclo de reloj pues, tendremos 52, luego 53, y así vamos a llegar hasta 58. Luego pasamos a 59. El 9 hace que se active el RCO, se habiliten la cuenta de las decenas. El comparador de las decenas detecta el 5 y además, como están habilitadas la cuenta de las decenas, hace que también se habiliten la cuenta de los minutos. Solo en este caso, cuando las decenas valen 5 y las unidades valen 9, es cuando se habilita la cuenta de los minutos. ¿Qué pasará en el siguiente ciclo de reloj? Las unidades de segundo pasan a 0, las decenas se incrementan en 1. Uy, aquí hay un error. Hemos llegado a 6, las decenas solo deben llegar a 5. Ahora vemos cómo lo arreglamos. Por otro lado, los minutos sí están bien. Los minutos han pasado de 0 a 1 y han pasado solamente cuando los segundos valen 59. Hemos pasado de 59 segundos a 1 minuto 60 segundos. Esto es un error. Vamos a ver cómo solucionamos la cuenta de las decenas. ¿Qué tenemos que hacer? Cargar 0 o hacer un reset síncrono. Cualquiera de las dos opciones me valdría vamos a hacer con carga de 0. cuando la cuenta de decenas valga 5 y su habilitación está activa voy a hacer una carga de 0. en el cronograma vemos que las unidades de segundo pasan a 0. las decenas de segundo por un lado se incrementarían porque el enable está activo pero por otro lado hemos dicho que esta señal va a ser un load y entonces como la carga tiene prioridad sobre la cuenta hace que la cuenta de decenas pase a 0 en vez de incrementar 1. Esto ya está bien, hemos pasado de 59 a 0 y por último la cuenta de los minutos se incrementa a 1 y por lo tanto pasamos a un minuto, de 59 segundos pasamos a un minuto. Hemos hecho la cuenta del segundero bien. Luego las señales de habilitación pasan todas a 0 y ya tenemos nuestro circuito bien hecho. Una cosa importante en este tipo de contadores en cadena es que si te fijas, mientras que el reloj tiene una frecuencia de 1 hercio, la señal de habilitación de las decenas de segundo se activa cada 10 segundos. O sea, tiene una frecuencia de 0,1 hercio. Estoy haciendo un divisor de frecuencia, lo que se llama. Es un divisor de frecuencia que está dividiendo la frecuencia entre 10. De la misma manera sucede algo similar con la señal de habilitación de los minutos. Aquí no me da el ancho para mostrar el siguiente pulso, pero va a estar activa una vez cada minuto. Entonces habré dividido la frecuencia original de un hercio entre 60, ya que un minuto tiene 60 segundos. Así que cada contador que hago en cadena lo que me hace es dividir la frecuencia. Cuando tengo un reloj de una frecuencia más alta, la verdad que no es habitual tener una frecuencia de un hercio, suele ser una frecuencia bastante mayor... Si yo quisiese hacer el segundero, tendría que dividir esa frecuencia hasta llegar a un hercio y a partir de ahí poner estos contadores. Así que tendría que poner varios contadores en cascada previos a este para llegar a una frecuencia de un hercio y conectar ya mi segundero aquí. O podría incluso poner aquí las décimas de segundo o centésimas de segundo previamente y mostrarlas incluso por otros displays. Así que bien, ya tenemos nuestro contador. Este es el diseño básico general en el que hemos introducido esta puerta AND que hace que habilite el contador de minutos y que esta puerta AND se activa cuando la cuenta de decenas vale 5 y el contador está habilitado. Cuando sucede esto, no solo activa el siguiente contador, sino que hace una carga de 0. Esta parte es importante. Tenemos que dar la orden de cargar 0 en nuestro contador de decenas porque este contador va a llegar hasta 9. De hecho, aquí me da igual que este sea un contador BCD o que sea un contador hexadecimal. En cualquiera de los dos casos tengo que hacer yo esto. En estos dos contadores me conviene utilizar un contador BCD, porque ya no tengo que hacer este fin de cuenta yo. Si estos fuesen contadores hexadecimales, si no tuviese contador BCD por lo que sea, tendría que hacer esto mismo de aquí, pero en vez de comparar con 5, comparar con 9. Así que haciendo esto, si estoy en 59, si la habilitación de los segundos está a 1, el RCO activará tanto el contador de décimas como la puerta AND. Como la cuenta vale 5, el comparador lo detecta y como las dos entradas de esta puerta AND están a 1, van a habilitar el siguiente contador de minutos y a la vez en el siguiente ciclo de reloj se pondrá a 0 el contador de decenas. El dato que tengo que cargar es 0 porque quiero pasar a 0 decenas. Muy bien, entonces en el siguiente ciclo de reloj las unidades de segundos pasarán a cero, las decenas de segundos pasarán a cero y los minutos pasarán a 1, llegando a un minuto. Teniendo en cuenta que si utilizamos contadores comerciales, el 160, 161, 162 o 163, la carga es activa a nivel bajo, tengo que poner aquí un inversor, porque si no se me va a quedar todo el rato cargando el contador y se me va a quedar parado. Eso es importante. Si no te das cuenta de esto, no te va a funcionar el contador. Y por último, este comparador de 5, si te acuerdas del tutorial del contador BCD, este comparador de 5 se puede hacer similar al comparador de 9 que se hizo en aquel tutorial. Si nos fijamos en la secuencia de la cuenta, el número 5 es el único que en Q0 y Q2 tienen un 1. Puedo ahorrar la comparación de los otros bits. Esto es una simplificación entonces me permite que con una sola puerta AND pueda hacer la comparación. Bueno, ya terminamos por este tutorial. Ha incluido bastantes cosas. Vamos a hacer un resumen. Hemos visto cómo conectar contadores en cascada. Ya que los contadores tienen dentro la señal RCO que me permite conectar distintos contadores en cascada. Esto solo lo puedo hacer si mi cuenta es decimal o hexadecimal según los contadores que estoy utilizando. Por tanto, para la cuenta de decenas de segundo no puedo utilizar el RCO, porque la cuenta termina en 5. Para solucionarlo puedo diseñar un contador con el fin de cuenta variable, como este que vimos. Este contador, si está bien diseñado, activa el RCO con el fin de cuenta que pongamos. Sin embargo, en los contadores comerciales típicos que yo conozco, no hay contadores con fin de cuenta configurable. Estos contadores suelen tener carga síncrona, y vimos cómo diseñar estos contadores. Para ello, necesitamos Viestables T con carga síncrona, o con carga y reset síncrona. En este tutorial, para no hacerlo muy largo, no se ha explicado cómo hacer estos Viestables, pero hay un tutorial de apoyo por si tienes dudas. Por último vimos estos contadores comerciales, el 160, 161, 162 y 163 de la familia 74 y vimos la disposición y el significado de sus pines. Finalmente con todo esto aprendimos cómo se diseña un cronómetro. En el siguiente tutorial lo que vamos a hacer es este cronómetro en el simulador digital. Lo ideal sería también poderlo hacer en una placa de prototipos, pero si no tienes acceso a una placa de prototipos y a los componentes, nos podemos conformar con simularlo y ver que funciona. En este libro tienes varios problemas de contadores y su resolución explicada paso a paso, así que si tienes dudas o si quieres practicar, te lo puedes descargar libremente. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya ayudado a entender los contadores y los cronómetros, que la verdad que tienen cierta dificultad, pero una vez que entiendes los conceptos, todos se diseñan más o menos igual. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo.